Decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un maná. A lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu vida más no sé, no sé decirte cómo fue, no, no sé explicar. A lo mejor la no impaciencia de tanto esperar. No nada más, no sé, no, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó. Gracias.